Por una de las ramas de un tubo en U que inicialmente contiene agua, se vierte gasolina. Los líquidos no se mezclan quedando separados uno de otro. Si la altura de la columna de gasolina es de 20 centímetros, ¿cuál es el valor de la altura de la columna de agua representada por H? Para resolver este problema vamos a considerar la presión ejercida al nivel de la base de la columna de gasolina. En el lado que se encuentra la gasolina y en el lado que solo existe agua. En este nivel, las presiones deben ser iguales, y por esa razón se supone que los líquidos se encuentran en equilibrio. Llamemos P1 a la presión de la gasolina, y P2 sub a la presión ejercida por la columna de agua. Determinemos, para empezar, entonces la presión hidrostática, en este caso que ejerce la columna de gasolina, sobre el nivel que hemos demarcado. Esa presión hidrostática, en general, es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, a la cual en este caso se calcule. La presión para la gasolina es la presión P1, y la densidad será la densidad que vamos a demarcar como ρ sub 1. La altura, llamémosla h sub 1, pero en este caso sabemos que vale 20 centímetros, y la presión del agua, en forma similar, esta presión p sub 2, es igual a la densidad, multiplicada por la gravedad, multiplicada por h. La densidad corresponde, para este caso, a la densidad del agua, la llamaremos ρ2, y h corresponde a la altura, que es la magnitud que vamos a calcular. Para resolver el problema, como lo dijimos, partimos de que los fluidos, en este caso, se encuentran en estado de equilibrio, en estado de equilibrio hidrostático, y por lo tanto eso nos garantiza que las presiones P1 y P2 son iguales. Reemplazamos el valor de P1, que está representado por la densidad de la gasolina, multiplicado por la gravedad, multiplicado por H1 y P2, que es igual a la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por H. En este caso, la gravedad vemos que está repetida en ambos lados de la ecuación, podemos simplificarla. Nos queda la densidad de la gasolina. Buscando este dato, encontramos que la densidad de la gasolina es 0.68 gramos por centímetro cúbico, por la altura h sub 1, que es 20 centímetros. Esto es igual, sabemos también que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y esto nos quedaría multiplicado por h. Aquí tenemos la unidad gramos por centímetro cúbico que se repite en ambos lados de la ecuación, la podemos simplificar y nos queda 0.68 por 20, que es igual a 13.6. Y la unidad que quedó son centímetros. Esto sería igual, acá tenemos 1 por h, simplemente escribimos h, y de esta manera entonces hemos determinado que la altura de la columna de agua que se encuentra en el tubo en U debe ser igual a 13.6 centímetros.